De Race Room Spain y bienvenidos una vez más a esta Open Series DTM de 2016. Estamos hoy en esta última cita del campeonato en el circuito de Laguna Seca con eh, un eh, invitado en cabina que bueno ya todos conocemos. Buenas, Fran, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Esteban? Bueno, pues nada, aquí en la ronda final y a disfrutar de, de estos dtm en la Open Series. Ahí estamos. Pues eh, ya mismo acaba esta sesión de práctica. Enseguida nos vamos con la acción de la clasificación. En este circuito estadounidense con eh, bastante complejidad, ¿no? Buah, bueno, eh, un circuitazo, la verdad es que en la Laguna Seca vamos a tener. Yo creo que vamos a tener bastante salidas de pista, un circuito muy muy técnico y bastante comprometido para para los pilotos ya que tienen muchísima salida de chinorro mm. y bueno y pueden perder muchas posiciones los, los pilotos así es un circuito muy revirado con esas famosas curvas a la horquilla de la primera la primera curva y ese sacacorchos tan mm. mítico en el circuito cada vez que venimos aquí pues se, se menciona una o dos veces por lo menos y bueno ya tenemos a los primeros pilotos saliendo de boxes para empezar a calentar gomas y marcar sus primeras vueltas cronometradas. Sí, por ahí tenemos a los primeros valientes en esta sesión de clasificación que es, eh, son 15 minutos y bueno luego la carrera de 40 minutos como ya estamos acostumbrando como ya estamos acostumbrados en esta Open series bueno eh, me gustaría remarcar que yo creo que ha sido bastante divertido el campeonato ya está llegando a su finalización en esta última ronda en esta sexta ronda y por parte de los pilotos leyendo el chat eh, se lo han pensado en grande Hay a muchos pilotos como a, a Kevin Fernández que le, le sabe a poco el campeonato. Al final, hay pilotos. Bueno, siempre hay diferentes opiniones y hay gente que quizás hay seis rondas le, le supongan un campeonato largo y a, a pilotos que, que le supongan un campeonato más corto. Ah, diría esto: a seis rondas es algo habitual en Race Room Spain, ¿no? Es eh, algo que se viene haciendo muy atrás, supongo, y que. Eh, bueno, yo, todos sí, bueno. los campeonatos que he tenido sí. oportunidad de ver, casi todos tenían esas seis rondas, más o menos. Sí, realmente empezamos con campeonatos más cortitos, de campeonatos mensuales de cuatro rondas uh -huh. uh, en un comienzo. Pero sí que es verdad que, bueno, que viendo los campeonatos y cuatro rondas, yo creo que sí se sí queda bastante corto. Eh, decidimos ampliarlo a seis rondas, que es el estándar de los campeonatos de Ray Room Spain. Uh -huh. eh, sí que es verdad que algunas veces, bueno, tenemos campeonatos un poco más largo de 8 o 7 rondas, otros de la handbag, por ejemplo, han sido de 10 rondas, uh -huh. y, y bueno, yo creo que entre 6 y 10 rondas, eh, bueno, salen campeonatos bastante interesantes. ¿no? Así es, bueno, ya tenemos a Rey Takazagua que ha establecido ese primer sector en morado, bueno, en morado significa... Básicamente que nadie más ha marcado tiempo, pero realmente cuando cuando pasen por línea de meta ya tendremos eh, esa primera referencia y podremos ver, sí, y podremos comparar. Sí, yo creo que Rey takazawa está haciendo un gran campeonato, de hecho ha sido ya el ganador matemáticamente, el, siempre un tiempo de referencia, ahí es verdad que lo que tú bien dices que es el primer pil, el piloto que está marcando tiempos. Pero va a ser un tiempo de referencia a tener en cuenta. Efectivamente, Rita Cazagua, campeón de esta Open Series de TM. Teníamos eh, oportunidad de hablar en el canal de entrevistas eh, la semana pasada y felicitamos por, esa, por ese triunfo. <risa> y Lo que sí está en, en vista de ver es el segundo tercer puesto, muy reñido ahí en la clasificación de pilotos. Bueno, y las demás posiciones que nada no, no, no está decidido. Efectivamente, teníamos ahí ese John Fitz, Alessandro Botti, varios pilotos que, que estaban ahí debatiéndose por eh, la segunda posición del campeonato. Y la verdad es que ha estado muy interesante ver la, la batalla, ver cómo alguno cometía errores, otro que estaba más fuerte. Eh, veremos a ver en esta última carrera a ver si, a ver quién se lleva el el gato al agua, ¿no? También teníamos sí, también a, eh, a Pedro Magallanes, por ejemplo, por la lucha del campeonato, ¿no? Bueno, hemos tenido piloto. ha habido un nivel muy alto en uh -huh. esta Open Series con los DTM del 2016. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos a Reita Kazagua bajando todos los tiempos. El piloto de Goma quemada va a mejorar el tiempo y.. Eh, creo que ha bajado si sí, sí. ha bajado al 1.16 1,166 6 es el tiempo a batir por esa pole jesli está rodando a un 1.17 5 en esa segunda posición así el cancho que marcaba un 1.16 6 y ya a partir de ahí tenemos eh, tiempos de 1.18 para abajo Vamos a ver qué tienen que decir todos los pilotos, porque yo creo que tiene que haber batalla aquí. Mira, de hecho ya tenemos a dos tiempos más en 117 <ríe> y, y yo creo que, que van a ir rebajando un poquito ¿eh? a lo largo de la, de la sesión. Sí, todavía quedan 10 minutos de los 15 de quali y bueno, yo creo que lo primero que hacen los pilotos normalmente es marcar un tiempo seguro para tener ahí marcado un tiempo y luego pues intentar eh, ir mejorando ese tiempo eh, para tener la mejor posición posible en, en la parrilla de salida. Así es. Bueno, comentar, comentaros que estamos retransmitiendo también, bueno, estamos en YouTube, en el canal de YouTube de RRS de Rayfront Spain y en el canal de Twitch también de, de RRS de Rayfront Spain. Pues nada, que los que no estén viendo que puedan elegir la plataforma preferida y, y poder disfrutar del directo de esta carrerita de 40 minutos de esta ronda final de la Open Series que ya llega a su finalización. Una pena, la verdad. Da lástima que termine el campeonato así tan, tan divertido. Pero bueno, eh, tenemos eh, nuevas cosas preparadas. Eh, y nada, estad atentos que saldrá dentro de poco la, la nueva Fanny Cup también lo, los miércoles de de agosto sí bueno el último miércoles de julio o agosto y, y nada yo espero que sea del agrado de todos ahí estaremos para comentarla también <risas> sí ahí te hemos cogido a ti también te ha apuntado que eres, te ha apuntado un <risas> a todo y, y nada y ahí estará nuestro colega Esteban Maurel retransmitiendo esa Fanny Cup tan divertida como, como están siendo todas la, las las Fanny todos todo los campeonatos así es y bueno tenemos ahí a Pedro Magallanes que establece mejor tiempo en ese primer sector vamos a ver si puede plantar cara a, a, digo a Reita Me eh, parece que en a ese segundo pilotos, sector eh, se pilotos. queda un pelín atrás pero vamos piloto a ver. De Pedro, el piloto brasileño de SAP, eh, también ha estado haciendo muy buenas carreras. Eh, cuando ha venido de entrenado y ha podido participar, ha estado ahí luchando por ese podio. Y bueno, gran piloto. Y un saludo desde, desde aquí. Recordemos esa gran batalla que tenía Pedro Magallés con Alessandro Botti en esa segunda ronda, si no me equivoco, en uh, Malasia fue una, una gran batalla por, por esa segunda posición y, y Reikta cazaba que bueno que, que las ha ganado todas que, que, que madre mía la... <ríe> lo buen piloto lo de ahí, que es, la verdad es que se le da muy bien la TTM habrá y que ponerle y, bueno, las lo tres ha venido, <ríe> y lo ha venido demostrando a lo largo de todas las carreras en Estados pensé que se lo ha ganado, y además no es nada fácil en un campeonato de seis rondas. En la quinta ronda, ya proclamarte campeón matemáticamente. Atención, porque Tomás Marchena que viene mejorando ese primer sector absoluto. A ver si es capaz de colocarse en una posición privilegiada en esa parrilla eh, salida. Está tomando ahora mismo el sacacorchos. Llegando a esta. Última sección del circuito que eh, no es nada fácil. Y mira, antes lo digo, antes se estampa. <risa> bueno, ahí te ha tenido sí, un, un off track con algún problema y ha tenido que abortar esa vuelta. Pues acabo de gafar la vuelta. Bueno. <risa> Sí, Nuno no, Miguel también viene majando. Nuno eh, no, no, Miguel que... se acaba directo en esa última curva. Ahí está Jorge Hernández que va a cruzar por línea de meta, va a mejorar. Efectivamente se coloca en esa octava posición. Y todos los pilotos mejorando su tiempo de vueltas, si lo, lo estamos viendo. Por ahí atrás también venía eh, Roberto Gil, no sé si ha mejorado. No, me parece que no, no ha marcado. Ah, sí, tiene en quinta posición Roberto Gil, el piloto de Fan steam Team. Manuel Suárez también bajando el tiempo. Ahí está Suárez que también eh, reducía su crono. Ahí está John Fetch que viene en esa séptima posición mejorando su tiempo personal. Vamos a ver si consigue escalar alguna posición y sí, se coloca en la sexta. Eh. Se coloca en la sexta posición, eh, comentabas, perdón, eh, Fran. Nada, eh, John Fetz, también un piloto a tener en cuenta con estos DTM del 2016, y seguramente estará luchando ahí por la por ese podio. Eh, nos van sal saludando por el chat de YouTube, eh, tanto Alessandro Botti, que anima a Mima, Pedro y John Fetz, como Jesús Huerta y Raúl Racoyote, que no sé por qué, pero no lo tenemos aquí en esta última cita. Eh, creo que había algunas bajas. De hecho, ahora en pista hay 24 pilotos, me sale aquí. Y <coughs> a ver, a ver. No, Raúl Racoyote se ve que, que no ha podido estar. Y bueno, nada, disfrutarlo desde la retransmisión y dándole ánimos a, a sus compañeros del equipo de zona de carrera, Rob, eh, Joseph Rey y, y Jorge Hernández. Le mandamos un abrazo a Raúl Racoyote y esperemos que vuelva a correr con nosotros pronto. De momento tenemos en imagen a Pau Alassá que viene mejorando ese primer sector respecto a su tiempo personal. Entra en la zona de saca corchos una vez más. Y las que quedan por pasar por ahí. Y quedan cuatro minutos para que se finalice la sesión de clasificación. De momento con Rita Cazagua en primera posición, Pedro magallanes en la segunda con un 1-16 ambos. 117 para Sir Cancho en la tercera posición, jesli en la cuarta con 117 también, 1 17, 4 Roberto Gil en la quinta, 1 17, 7 John Fetts en la sexta posición, 1-17-8. Eh, Pau Alassane en esta eh, séptima posición con 1 18, 1 Novena posición para Jorge Hernández. Décimo está Tomás Marchena. Todos en 1.18 hasta la segunda posición están rodando en 1.18. Cuidado con Rey que mejora su tiempo personal. Y. Wow, y yo creo que ha perdido un poco. Espérate, Sabes espérate. Si mejor, eh? este espérate, 16, que no nos vemos. se queda se queda atrás ¿eh? se queda atrás en ese tiempo de vuelta en ese segundo en ese tercer sector ha tenido algún problema no he podido apreciar sí, un poco de control de eh, pérdida de control de tracción lo cual le ha, ah. ha fastidado la vuelta y en ese tercer sector ha muy problemático ha de muy problemático ese tercer sector especialmente esa penúltima curva de circuito en la que van apurando a fondo y es muy fácil irse. Es una curva que, que engaña mucho porque lleva ese pedalte tan exagerado y te crees que la puedes hacer a fondo y, y tienes que levantar un poco. ¿eh? Tiene muchísimo supiraje esa curva que estás diciendo. Incluso la última curva, también yo tengo mis dudas, no sé si es mejor pasarla por encima de los pianos, meterla mm. eh, a dos ruedas o sea, dejar el piano entre las dos ruedas de, del coche o tomarla más limpia o no sé, la última curva también muy técnica y ahí también sí. se puede ganar muy. Ahí yo coche. pienso yo pienso que lo que tienes que hacer es frenar pronto y tomarla de tal manera que puedas salir eh, con eh, una velocidad pues eh, bastante superior a la que saldrías eh, trazando la normal porque luego tienes esta recta tan larga que te puede hacer perder hasta tiempo en el, en, en, en ese Sí, al final de lo que siempre venimos diciendo no uh -huh. la, la última curva que te da eh, acceso ya a la recta principal a, a la recta más larga uh -huh. esa esas curvas hay que darle mucha importancia y prioridad a la salida de la curva no porque si Vale, si frenas muy bien y tal, pero no sale tan, tan bien, eh, estás perdiendo tiempo, te penaliza, te va penalizando durante toda la recta. Entonces, pues bueno, eso, tenerlo eh, aplicarlo también en cualquier circuito, o sea, lo más bestia es North Life. Mm. <risa> North Life eh, eh, la última curva antes de la recta larga. Sí. Eh, darle muchísima importancia a esa salida de recta para no tener esa penalización, no, no tener. Eh, no ir teniendo esa penalización a lo largo de, de la recta es muy frustrante el, el, el ir en la recta y a mitad de recta ir viendo cómo va bajando el tiempo poco a poco, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y eso para los pilotos psicológicamente te revienta. Efectivamente, es una, una cosa a tener muy en cuenta, esa salida de curva, para no tener pérdidas, no tener esa herida de, de salir a, a baja velocidad. Bueno, ahí tenemos a el Cancho que se ha metido en ese podio, en, bueno, en ese podio de, de salida. Uh -huh. Y nada, Reita Cazagua que se llama la pole Position, Pedro magallanes que también ha hecho un tiempo, un 1-16-8, perdón, a el Cancho ahí en tercera posición, John Fetts en cuarta, jesli en saldrá el quinto, Tomás Marchena el sexto, Roberto Gil de Fan tiene el 7, Manuel Soage... P8, Pago la sal P9 y se me han ido los datos. Bueno, viendo esta imagen de la. De los Joseph boxes. Rey, Pedro, Pedro. Perdona, que. Dime, dime. <ríe> luego voy a comentar vale, lo yo, mío. Nada, yo el P10 para terminar la. ¿no? Efectivamente, la... pues. Eh, sí, el, el, veíamos esa imagen espectacular de, eh, de los boxes, eh, todos llenos. Y la verdad es que la participación es bastante alta, ¿eh? pese a ser la última ronda hemos tenido la parrilla casi casi llena, ¿eh? Sí, yo me pensaba que Laguna sé que estaba limitado a 32 participantes, he estado revisando y está limitado a 36. Pero que.. Sí, yo creo que este circuito también no es excesivamente ancho. Y al ser tan revirado. Parece que da la sensación de estar mal lleno, ¿no? De, a ver, eh, tenemos pues, lo que hemos dicho antes, 24 pilotos en pista, que no está nada mal, vamos. Bueno, bueno, pues eh, quedan minuto y medio para que termine esta sesión de warm-up. Enseguida nos iremos a formar esa parrilla en este minuto que se les concede a los pilotos para hacer... Eh, sus últimos eh, detalles, sus últimos ajustes mínimos que Sobre todo tengan que, que hacer, de probar eh, esa salida, esa eh, intentar tener el mínimo, la mínima pérdida de control de de control de tracción de perdón de tracción en la salida uh -huh. y sobre todo pues nada probar el coche cargado con los neumáticos fríos que en este circuito con tan revirado y con tanta curva el chinorro es un peligro estando ahí tan cerca ah, pues ponemos un momento esta imagen del circuito para que os hagáis a la idea de cómo, uh -huh. cómo es su recorrido tenemos esa horquilla, el sacacorchos. Tenemos varias curvas que son bastante técnicas. Son curvas que, que engañan mucho, sobre todo por eh, la velocidad de entrada, porque entras, sueles entrar más rápido de lo que deberías ir y, y te puedes ir hacia afuera. Y... La verdad es que es una preciosidad el plazado de Laguna Seca, un circuito mítico tanto en categorías de, de coches como en, como en motos. ¿no? Uh -huh. Y. Y bueno, esperamos tener buena carrera. Este va, eh, voy a coger un mechero ahora, bien, compañero. ¿vale? vale, pues eh, este circuito de Laguna Seca que tendremos eh, con estos DTM, coches enormes, y será tarea complicada mantenerse bien en pista, aguantar el coche <ríe> dentro de lo gris. Pero vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Se va a formar la parrilla enseguida, en momentos. Tenemos ahí varios de los pilotos ya en eh, sus posiciones. Cuando vemos una pequeña imagen aérea de cómo se está formando la parrilla. Y enseguida pues eh, veremos que pilotos bueno, pueden salir estoy... uh, ilesos de esa curva 1. <ríe> Va a estar uh, complicada la cosa. Así que iremos al tanto del progreso. Sí, que es verdad que lo que comentabas, ¿no? Que se ve ahí el plano cenital, el plano aéreo y. Ahí, atención a los semáforos que se ponen en rojo. Se apagan los semáforos. ¡Buah, madre mía! ¿Cómo está la salida? ¡Madre mía! Todos los pilotos. ¡Cómo han salido todos! ¡Oh! Vemos ahí un accidente muy grave en esa. Eh, semi-curva de la recta de meta. Eh, vemos que ha habido ahí, eh, no sí, sé sí. quién habrá ido, pero sí eh, veíamos ahí algunos off track. Bueno, eh, y se ha de contra el muro. Yo creo que se ha quedado boca abajo el coche. Wow. Eh, una pena para el piloto que haya tenido ese. Perdón. Bueno, pues eh, ah, si eh. tiene que reclamar, que lo reclame. Ya sabe el sistema. Vemos otro accidente en esa curva 3. La salida a la curva creo haber visto y eh, bueno te doy, te doy el turno de palabra <risa> frank que sé que, que eh, ya bueno, estoy Yo no estoy disfrutando con la cámara fija la verdad es que es una pasada ir, ir viendo pasar a todos los coches en cada curva estamos apreciando ahí mínimo soft track algún hemos visto dos pilotos que sí que es verdad que ha tenido han tenido mayor problema sí. y, y nada, ya se están separando bastante los pilotos, ¿eh? por lo que estoy viendo. Sí, sí, bueno, hay grupitos, hay, hay, hay grupitos que están muy juntitos, pero sí que es verdad que, que han ido pues eh, separándose por pelotones, ¿no? Un poco. Vamos a ver eh, en imagen. Tenemos a.. Este no es Rey Takazawa, porque Rey Takazawa estaba rodando en primer lugar. Ahí está, Rey Takazagua que. Que no deja de ganar nada, <risa> siendo perseguido por Pedro magallanes por esa primera posición. Eh, John Fetz, que viene por detrás también en esa tercera, no muy despegado. Por, eh, por detrás en cuarta posición, Tomás Marchena, Sir Cancho, quinto. Sexto, Roberto Gil. Séptimo, está Jesli. Y octavo, Jan Mulman Noveno, Manuel Soaje y Joseph Ryan en la décima. Ya tenemos ahí el podio habitual de, de, lo, de. que hemos vivido a lo largo de, de esta Open Series. Mm. El podio extranjero, ¿no? <risa> eh, poco, pocos pilotos han conseguido. Pocos pilotos españoles han conseguido meterse en ese podio. en eh, El podio de las carreras de, de la Open Series. y, uh, y, y veíamos bueno, ahí y otro, a Pedro J Plaza que hacía un eh, pequeño recorte en esa chicán del sacacorchos Pau Alasá, que lo no está siguiendo muy de cerca en esa decimoquinta posición y uh, bueno, buena, batalla, buena batalla están teniendo ahí. ¿eh? Si quieres si puedes, Esteban, podemos poner el Nextcar Next sí, ahora voy ahora voy <laughs> Pues Pedro Magallanes que está muy muy cerca de Rita Kazawa batallando por esa primera posición. Madre mía, cómo está la cosa. Sí sí, pues pegadísimo, es muy difícil rodar tan, tan pegado en este circuito y cuidado que John Fetch no no está separándose, está ahí cada vez más cerca de Pedro Magallanes. Yo estaba siendo prudente rey, sabe que tiene el campeonato ganado y son 40 minutos de carrera. Y buen espectáculo nos no van a ofrecer aquí los, los tres pilotos que están Uy, en el Uy, el paralelo, el paralelo de Pedro Magallas que acaba de adelantar a Rey Takazagua por esa primera posición. Madre mía, el adelantamiento que se acaba de marcar Pedro Magallas. Espectacular, eh. Como ha cogido. Parecía que era el exterior de la de la sacacorchos, pero.. Eh, a ser, claro, ser un zigzag coge el exterior en una curva, pero en la siguiente vas a tener el interior. Y entonces eso te ha beneficiado muchísimo. Bueno, buena maniobra de Pedro. Aprovechamos a recordar a chat que, que sí que leemos. Lo que pasa es que aquí hay mucha acción. Guay, ¿eh? <risa> oh, está también Pedro J. Plaza por detrás de Fran Bullón. Está muy cerquita, muy pegado a esa a ese parachoques trasero. Ahora, Fran Bullón que entraba eh, un poco mejor a curva. No sé si en la salida le va a perjudicar. Teníamos batalla ahí, teníamos batalla. Y teníamos batalla. también eh, Kevin Fernández con eh, Fabián Alba. Están pegadísimos. Ah, casi en paralelo ahí, demuestra el coche y está insinuando ya el adelantamiento. Se cuela ahí ese Mercedes de Fabián Alba. En esa curva de izquierdas Esa curva Esa curva es de las más técnicas del circuito A mí uh -huh. es la que de las que más quebraderos de cabeza No perdón Esa no eh, la anterior a la saca Corcho o Esa la que te da la restita antes de la recta de subida Pues atención antes con John Fetch que está muy cerca, muy pegada a Rita Cazagua Incluso, pues eh, le va a intentar uh, disputar esa segunda posición a los bueno, dos con de... Sí, si con DRS. Sí. Tenemos a Rey y John Fesa aprovechándose de esa mínima ventaja que le da el DRS. No va a tener gran recta en este circuito para aprovecharse ese, de esa velocidad punta que le permite el DRS. Uh -huh. Pero bueno, lo intentar aprovechar de la mejor manera. Ojo, slowdown para Pedro J Plaza por eh, eh, Exceder los límites de pista. Pedro J Plaza lo veíamos eh, batallando con eh, Fran Bullón eh, previamente. Y ahora pues se va estabilizando un poquito la cosa. Tenemos aquí a Nuno Miguel muy pegado a Pedro J. Wow. Pues se cuela por el interior. Uy, pues no, no, no. Muy buena defensa de Pedro Plaza, ahí con esa skin amarilla. Y bueno, fíjate la batalla que está habiendo en mitad de la tabla. Bueno, un saludo para, para Andrés Bauer, que nos escribe por el chat de Twitch, y para David Master, que nos cuenta que, que por aquí está su Su padre participando, pues nada, pues ánimos y, y que obtenga la mejor posición posible. Final. comenta bueno, al final que lo, lo, es la posición sí. siempre decimos la posición y tal los pilotos siempre intentan estar lo más arriba posible pero independientemente de la posición yo siempre quiero recordar que lo más importante es disfrute eh, el gustazo de correr en uh, este combo uh, lo que estamos viendo ahí delante entre Fabián y Pedro J Plaza se le coloca, se colocaban en paralelo en la curva 1 finalmente Pedro J que sale en esa decimocuarta posición eh, aguantando la los, a los ataques de Nuno Miguel sí, digo Nuno de, Miguel está Miguel, ahí de la, Fabián la, Alba Perdón a, Nuno Miguel está ahí un poco detrás a la sí. César, también también por ahí se aproxima José Vicente también intentando acercarse a este grupo y, y nada muy reñida esa parte intermedia de la tabla eh. Pues atención con John Fetch que no se despega de Rey Takazawa y Rey Takazawa tampoco se despega de Pedro Magalláes. Está un pelín más junto eh, John Fetch con Rey Takazawa, pero eh, yo no dudaría de que pueda intentar el adelantamiento Rey por esa primera posición. Sí, de momento están siendo prudentes la, los tres primeros pilotos, yo creo que saben que todavía quedan 31 minutos y a ver cómo gestiona esas gomas, a ver cómo cómo desgasta la laguna seca los neumáticos de los dtm y, y a ver quién, quién no tiene que pasar por por boxes para cambiar gomas. más. Bueno, estoy, estoy pendiente a ver de, si pincha imagen de Tali Diallo para que, para que lo vea aquí el, el chico el hijo de tal Diallo que nos ha saludado por el chat, pero de momento no, no tienen batalla, así que lo, lo enfocaremos cuando cuando se pueda. Ah, mira, nos comenta que no es diablo es Diayo. Ah, pues mira, pues perfecto, ya lo sabemos. Sí. Y, y nada, lo tendremos en cuenta. Me, me cuesta me cuesta cambiar un poco, el, ¿sabes? Pero bueno, yo me pido disculpas a al que al que diga su nombre mal o su apellido mal. <risa> Pero bueno. Sí, al final, bueno... Al final hay muchos apellidos, tanto españoles como extranjeros, que eh. Eh, sentimos la molestia de las pronunciaciones. Y a mí me, a mí personalmente me han llamado, yo me llamo Fran Machuca y me, me han llamado en retransmisiones Fran Machucha. Y no pasa nada, al final es no, un uh. humor y, y nada más. Ojo John Fetch que tenía problemas a salida a esa curva dos. Wow. sí Sí, sí, sí, sí. Y se acaba de despegar del grupito del primero y el segundo. Ahora Rita Cazagua tiene un poco más de tranquilidad por detrás para intentar aprovechar el, el mínimo error de Pedro magallanes y efectuar el adelantamiento. Y bueno, como comentaba, aprendió, eh, tú también de, decías te de, de, de, de apellida Machuca y, y, y te llamaron Machucha y, y yo me he apellido Maurel y tú me llamas Maurel. Ah, hostia, pues yo siempre digo Esteban Maurel, es verdad. <risa> Maurel, vale, vale, es verdad. Maurel tendría sí, en la efectivamente. Sí, efectivamente. Vale, pues mira, pues siempre se puede aprender. Y, y nada, ya a partir de ahora te llamaré Steve, eh, digo Esteban Maurel. <risa> <risa> nada, Maurel, tío. Bueno, bueno, tenemos mucha batalla por aquí, detrás Nuno no, Miguel, por detrás de Fran Bullón, escasas eh, milésimas, por detrás Pedro J. Plaza. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Eh, casi se nos cuela en esa penúltima curva del circuito. <ríe> Madre mía, Buá, ¿cómo la está parte, la cosa? La parte, sí, sí, la parte intermedia aquí tiene un grupito brutal, ¿eh? Se lo están pasando en grande. Eh, yo diría que se han separado un poco las primeras puertas, pero han vuelto a, a juntarse estos pilotos. Cuando tenemos ahí a Nuno Miguel, eh, pues está en mitad de, de todo el meollo, vamos. Eh, a ver qué nos cuentan por aquí. Jesús Huerta está por aquí por el chat de YouTube. ¡Uy, madre mía! ¡Cómo se cuela Pedro J Plaza! ¡Uff! ¡Se va fuera! ¡Se va fuera! He intentado el adelantamiento a la desesperada. Finalmente Nuno Miguel que ha podido con, con, continuar con su trazada limpiamente. Pero Pedro J que se ha salido de pista. Y tenemos por detrás a Talibe Diallo. Espero haberlo pronunciado bien. <ríe> y se ha ido acercando ahora está en esa decimosexta posición ha ido remontando desde la decimoctava, octava si no me si no me equivoco y ahora pues juntándose con José Vicente para batallar eh, más posiciones sí ahí tenemos a Talide haciendo buena carrera ha recuperado alguna posición y y nada en mitad de la tabla pasándoselo realmente bien cuando Menuda batalla tenemos aquí también entre Kevin y Fabián. Fabián le, le ha dado un pequeño toque en esa curva 1. Eh, ha cedido bastante espacio para no tener sí, más creo problemas. Que, creo que Fabián lleva la parte aerodinámica un poco dañada. Sí, por sí, sí, la eh, imagen. sí, sí. Se acaba de tocar en esa curva 1, como comentaba, y eso debe haber sido el efecto del. El pequeño choque que ha tenido. He conseguido es... los, los gráficos y los daños ahora en, en Rayprun, la verdad es que desde que lo implementaron lo han ido mejorando y están cada vez mejor. Visualmente también. Mm. Bueno, sí. pues eh, va con eh, ligeros daños eh, visuales, estéticos pero sin embargo no le están afectando en el rendimiento por lo que estoy pudiendo, pudiendo comprobar no yo creo que son daños mínimos aerodinámicos y no y no sí lo que tú dices no afecta mucho al rendimiento visualmente quizá el piloto si sí lo sí. aprecia visualmente psicológicamente de igual te afecta un poco no pero no creo pues eh, vuelve a intentar acercarse ahí le vuelve a proporcionar un pequeño toque esa frenada que, que intenta hacer como dive bomb casi, y, y realmente, pues, eh, pues le está perjudicando. De momento, pues se va poniendo nervioso a Kevin Fernández. Le va a intentar el interior en esta curva y lo adelanta en esta ocasión limpiamente. Bueno, pues. Esta esta curva que acaban de pasar y, y esta sí. Para mí para mí, esta última curva que acaban de pasar para mí es de las más complicadas de sí. circuito, más incluso que la Saca Corcho, porque ahí se puede ganar muchísimo tiempo es en subida y es de las curvas más técnicas, no tiene una referencia clarísima de frenado, sí. no tiene tiene mucho supiraje, te puedes comer también muy fácilmente el piano esa curva a mí me trae loco cada vez que corro aquí <risa> sí la, la rápida de izquierda yo utilizo el el puente como referencia de frenado sí que es verdad que intento frenar mmm, ligeramente más tarde pero sí que bueno hay unos cartelitos también a la derecha que también te pueden sí, los referenciar los cartelitos es lo que yo sí los cartelitos es lo que yo uso pero, <risa> depende bueno. del coche también en tercera sí. en cuarta mmm, depende pilotajes y no sé una curva muy técnica. Bueno, pues cuidado con Kevin que está perdiendo fuelle. Ha sido superado también por Frank Bullón. Sí, efectivamente. Y ojo Paula Lassa. Ojo Paula alasa que intentaba el interior en esa curva de izquierdas. la Curva 4 si no me equivoco. Cuesta de contar las curvas así sobre la marcha. Este, ¿no? Y tenemos a Manuel soaje también muy pegado a Roberto Gil, luchando por esa quinta posición. Activa el DRS Manuel soaje Esta eh, recta Jesús, sí, de corta. Jesús Huerta nos comenta que sí, esa curva rápida. Eh, dice, ahí me fui yo con los GTR2 en la handbag. Mm. Eh, sabe qué curva es y ya te digo que es un quebradero de cabeza para, para los que intentamos ir medianamente rápido y con cualquier coche esa curva es, es brutal vamos es muy técnica mm. y bueno hay lucha también por esa octava novena décima posición entre Pau Alassá, Fabián Alba, Fran bullón Kevin Fernández incluso por detrás viene Nuno Miguel están todos muy pegados ese grupo intermedio. Sí, qué chulería. Está rodando ahí en medio. La verdad es que están dando muy buen espectáculo estos 5 uh, o 6 pilotos. La es que hay que darle la enhorabuena a todos los participantes de la Open Series, de todos nuestros campeonatos. Realmente estamos teniendo carreras muy limpias, muy divertidas, de eh, mucho nivel. Eh, eh, independientemente incluso del nivel, también muchas batallas en todas las posiciones. Y, y ojito, y nada, John Fetch. Eh? Ojito, John Fetch, que ha recuperado terreno con Rita tagazawa Estaba a ligeras eh, milésimas del adelantamiento. De momento no ha querido intentar atacar. Pero está muy, muy cerca. Parece como si. Bueno, Rey ya tiene el campeonato ganado. Uh -huh. Como si se hubiera relajado lo más mínimo y. Y le están poniendo las pilas tanto Pedro Magalláes como, como John Fetch. De hecho, Pedro Magallaes. Sí, de hecho Pedro ha distanciado a casi dos segundos ya de Rey Takazagua. El rey que conserva sus trotes de, de buen pilotaje. Sin embargo, pues eh, Pedro Magalláes se lo está poniendo bastante más duro en esta ocasión. Pero de momento tenemos a un Pedro Magallanes que va a estar implacable, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Eh, lo está haciendo muy bien, ha tenido un adelantamiento brutal en la sacacorchos, espectacular la maniobra que ha hecho, muy limpia. Y a un piloto como es Reita Kazawa que no es nada fácil, ¿eh? ¿eh? Bueno, tenemos por el chat de, de YouTube eh, a Diurka. Uh -huh. Un saludo para Diurka, esperemos que haya ido bien. La operación de la rodilla y nada, y ya sabes que esta es tu casa y que cuanto antes te recuperes, antes podrás disfrutar de, de tu hobby favorito. Eh, le da ánimos a Roberto Gir, es compañero de, de equipo, eh, dice, vamos, Fan Racer Steam. Eh, David Master en el canal de, de Twitch le da ánimos a su padre. Y bueno, y Diurca y Jesús comentando por equipo mandamos un abrazo a Diurca y esperamos que sea su recuperación pronta estamos ahí a la espera de, de verlo por, por los servidores de Race Room Spain por el Discord también y, bueno, aprovechamos y le mandamos ese saludo ahora es que es un lujazo contar como con pilotos como Diurca que no se pierde una es un piloto eh, o no, de la casa no es que no existiría RRS Red Spain si nos llega a ser por pilotos como Diurca que ah, pues no se pierde ni un campeonato ni una carrera ni nada vamos veíamos que ya teníamos actividad en eh, boxes ya hemos eh, llegado ese cuador de la carrera ya empiezan a pasar por boxes varios de los pilotos estaremos pendientes a ver si eh, bueno de hecho Rita Cazau acaba de entrar y estaremos pendientes a ver uh, de todos los pilotos a ver si efectúan su parada ya Pero rita cazago que intenta un undercut o por lo menos uh, salir uh, vivo con las gomas ahí bien uh, bien nuevas o con el combustible bien cargado veremos a ver qué, cuál uh, es la estrategia que adoptan los pilotos de momento pues uh, pedro magallá es que sigue sin entrar a boxe si tiene un piloto por delante... Oh, ¡Ojo, atención! Que se iba por fuera en esa eh, curva. saca corchos. Esperemos que eso no le eh, afecte mucho. Eh, y bueno, casi todos los pilotos que ya van Pedro, efectuando sus paradas. Pedro, que según estoy viendo va a doblar ya algún piloto. Sí, sí, sí. No sé si... Es que, bueno, eh, sí, quedan 20 minutos de carrera. Ya estamos viendo a todos los pilotos... Eh, su parada en boxes, eh, Recordad que no es obligatoria la parada en boxes, pero debido a al desgaste de neumáticos que tiene Laguna alguna seca, pues van a tener que pasar casi todo o la más gran mayoría. Y bueno, estrategia abierta, diferentes estrategias uh, de cada piloto. Ojito con eh, Carlos Gallardo que acababa de tener eh, un trompo en esa curva número 3, no curva. así la 3. Una pena el toque ese con el muro tiene uh, problemas eh. tiene problemas que, no, ¿tiene problemas pues, que no, no aguanta en pista uh -huh. Oh, una lástima por él que estaba eh, actualmente estaba en el décimo primera posición ahora están pasando todos los pilotos wow. Sí, el chinoro es eh, muerte la verdad atención porque ahora pedro magallá se adelantaba ya el ya que estaba eh, pues ya eh, que estará sin eh, entrar a boxes todavía sí, sí, sin parar, sí yo creo que habrá algún piloto que intente llegar a, a meta con la, con la misma goma lleve otro ritmo de, de carrera Ajá. y bueno y, y cada uno es libre de elegir la, la, la mejor estrategia posible. Bueno, bueno, vamos a ver más batallas. Por aquí detrás, Pau Alasa con uno Miguel y con Kevin Fernández por detrás. Ay, mira cómo están las cosas aquí también, eh. Sí, por lo que estoy viendo, eh, después de haber pasado por voces, Pedro Magalláes, Greita, Canzagua y John Fetch. Eh, nada, mantienen la misma distancia prácticamente, no han perdido ni han ganado muchísimo tiempo eh, por el paso de box. Uh -huh. Y, y mantiene ese podio virtual porque se ha metido ahí Jan Mullman, efectivamente, en esa segunda posición, ¿no? uh -huh. sin haber pasado todavía por Bosses. Recordar, eh, bueno, un, un repaso para los pilotos: eh, yo creo que la mejor o, o, opción para la parada en Bosses a mitad de carrera. Sí. y la adelantan muchísimo, si la retrasan muchísimo, no, no equilibra bien el desgaste de, de neumáticos en las dos tandas. Uh -huh. Y nada, bueno, como consejo. Eh, si vemos a alguien ahora, a partir de ahora, pasar por boxes, va, va a perder bastantes posiciones con respecto a, a lo con los que estaba luchando antes de pasar por boxes. Bueno, Rey cazagua se va acercando a Jan Mulman, por ritmo pues eh, tiene, tiene bastante más. Debería eh, efectuar ese adelantamiento sin eh, muchos problemas. Se coloca por el exterior de esa eh, saca gorcho, se alarga la trazada. ¡Uh! ¡Uh, Jan Mulman! Jan Mulman que se acaba de ir en ese sacacorchos. Quizás por querer estirar demasiado la trazada para que no eh, le adelantara Reita Kazawa. Pero bueno, sí, recordemos que, que, que Jan Mulman no estaba en batalla por esa posición realmente. Bueno, está en su derecho de, de defender la posición, pero, pero que sí, realmente lo que tú dices no, no era su posición real. ¿no? Eh. Yo creo que han entrado pasados a la saca corchos, han ha apurado muchísimo la frenada, de hecho se han ido casi por fuera. Y Jan Mulma al intentar traccionar encima del piano ha perdido, ha tenido pérdida de, de tracción. Sí, esta, esto más que nada es, es el resultado de alargar la trazada. Venía bastante pasado Jan. Y bueno, ojo, muchos problemas en el sacacorchos veíamos ese Mercedes de Nuno Miguel. Eh, se iba ligeramente largo, ade además de la los problemas que pueda suponer, porque recordemos que cuando se ensucian las gomas, estos coches, bueno, y, esto y este simulador es eh, especialmente crítico con eso, ¿no? Sí, cuesta mucho limpiar las gomas, si te, te tiras por la mano dos o tres curvas y. Y muchísima pérdida de tracción, en los neumáticos no tienen nada de agarre. Ojo, eh. ojo Pablo Lassá que le intenta el interior a Nuno Miguel. De hecho, sí, ha conseguido consolidar el adelantamiento. Por detrás también está Kevin Fernández y yo creo que también va a intentarlo. ¿eh? Sí, buen adelantamiento del piloto español al piloto portugués y, y Kevin Fernández que va a intentar eh, eh, hacerlo lo mismo. Tirada de DRS. Parece que trae un poco más de ritmo, ¿no? Yo creo que se están aprovechando también de los DRS, sí. Tirada de DRS. Kevin Fernández en esa pequeña recta va a intentar aprovecharse al máximo de su rebufo, aunque este circuito no es especialmente. No tiene especialmente unas rectas muy largas, pero yo creo que va a intentarlo igualmente nos comenta Fran bulló que ha pisado un chorizo y, y ha volado, <risa> eh, dice me he cargado el motor, impresionante el vuelo. <risa> <risa> bueno, pues eh, una lástima por él. Eh, Fran eh, siempre está ahí eh, luchando por esa eh, mitad de parrilla e intentando pues eh, obtener buenos resultados. siempre siempre proporciona espectáculo, Fran. Y, y nos Para gusta él. verlo, nos gusta verlo por, por aquí. Sí, Jesús nos remarca que, que no se llega sin parar, el mm. combustible no alcanza, o sea que todos tendrán que pasar que para, pasar por boxes, ¿no? Sí, de hecho, pocos pilotos ya quedan por pasar por boxes, no, no sé ya cuántos eh, tendrán que pasar, quedan 13 minutos exactos y si te parece bien vamos a pegar un repaso a la parrilla. Ok. Bueno, pues en ese primer lugar tenemos a Pedro Magallanes rodando Carrero bastante. Sí. El, el piloto brasileño está haciendo un carrerón la verdad es que no ha delitado, no ha delitado sí. ahí con un maravilloso adelantamiento la saca corcho y brutal es que me he quedado con la imagen y vamos. Eh, me, me, hubiese, me hubiese gustado ofrecer la repetición. Estaba ahí intentando. A última hora eh, trastear con el, con el cacharro, la repetición al final no ha sido posible, pero bueno, se ha intentado, se ha intentado. <ríe> bueno, poco a poco, Esteban, no te De no esas son maestras y un poco. En segunda posición tenemos a Rita Cazagua, a bastante tiempo ya de Pedro Magalláes, a dos segundos ya tiene de, de distancia Pedro Magalláes y por detrás eh, tiene. A un segundo y medio, a John Fetz en esa tercera posición. La cuarta posición es para Tomás Marchena en ese Audi. Jesli que viene, bueno, viene a 14 segundos, o sea, en esa quinta posición ya eh, no creo que tenga muchas opciones de, de intentar alcanzarlo. Roberto Gil que está en la sexta posición. Uy, uy, uy, cómo se va en el sacacorchos, muchos problemas estoy viendo yo. En esta sección sí, del bueno, circuito, Roberto gil ya sabes que no tiene, no tiene que debilitar con algún trompo o alguna salida de pista, siempre que lo enfoquemos. <risa> o sea que ahí está la de esta carrera y como no podía faltar más. Mejor. Y ojo con Manuel Suárez que viene pegadísimo por detrás en esa séptima posición. Ahí lo tenemos. Sí, la verdad es que yo creo que se está aprovechando, se estaba aprovechando de. De la pérdida de tracción que tiene cuando pisa el chinorro, es Roberto Gil. Recordar que ha tenido ahí un pequeño off track y, y se aprove intentan aprovecharse los pilotos, intentan aprovechar esa circunstancia. Bueno, tenemos también en octava posición a Fernando Pedraza en ese Audi con la decoración de Red Bull, actualmente en ese primer sector del circuito. Jan Mulman que viene por detrás, no muy lejos, a segundo y ocho décimas. Joseph Ray en la décima posición, un Joseph que también nos dio mucho espectáculo en uh, esta serie. También tenemos por detrás a Pau Gasol, también nos dio mucho espectáculo Pau. Aprovechamos a saludarlo y mandarle un abrazo. En eh, décimo segunda posición está Nuno Miguel en ese Mercedes. El decimotercero es eh, Kevin Fernández. ese eh, Audi Red Bull también. José Vicente lo tenemos en la decimocuarta posición. En eh, decimoquinta posición tenemos a Jorge Hernández. La decimosexta es para Fabián Alba. Décimo séptimo rueda José González. Décimo octavo está Pedro J. Plaza. Un piloto que también nos ha dado. Mucho de qué hablar. Aquí tenemos también. Ojo, ojo, ojo. Espérate, que, que, que acaba de salirse de pista Pedro J Plaza. Tenía un pequeño oh. percance ahí. En eh, decimoctava posición eh, Talibe Diallo. <ríe> Pero de, de verdad y de corazón. De corazón eh, pronunciarlo bien. <ríe> sí, sí, Diallo. <ríe> y decimonoveno tenemos a Carlos Gallardo. En, eh, los retirados eh, tenemos en boxes eh, son eh, Jorge Hernández. Aitor Iglesias. No, Jorge Hernández sigue rodando. No. No, no, no. Está, está en boxes. No sé por qué se me ha ido la, la imagen, pero bueno. Eh, tenemos a Aitor Iglesias también retirado. Rob Rob, Fran Bullón y a cancho. Así es que había efectuado. <coughs> Una buena sesión eh, de clasificación que... y finalmente, pues bueno no... Sí, ha tenido que abandonar. también, Rob, Rob, yo creo que también. Mm -hmm. Y Aitor Iglesias, yo diría que también, no sé. Bueno, bueno pues eh, tenemos en imagen ahora mismo a Pedro magallanes liderando la prueba. A ocho minutos y medio del final. Rita Cazagua que se va acercando ligeramente, sigilosamente. Eh, ha tenido un, un pequeño acercamiento estaba a dos segundos se ha acercado a uno y medio más o menos y aquí va, va a haber lucha yo creo eh? si, si Rey se consigue acercar un poquito más se va a haber lucha en estos eh, últimos eh, instantes de la carrera ojo ojo manuel suaje en paralelo con eh, roberto oh. gil Ah, se colocaba wow. por ese interior, madre mía, cómo estaba la cosa ahí. <risa> Apretadito. Oh, madre mía. Es eh, un Manuel soaje que intentaba el adelantamiento en esa curva 4 del circuito. Ahora están en ese saca gorchos, eh, zona crítica del circuito. Hemos visto ya varios incidentes. Y... Madre mía, ¿cómo está? <risa> no veas. Sí, bastante reñida y, y bastante intercambio de posiciones en esta final en, en este final de carrera, en esta ronda final ya, en esta ronda sexta, eh, finalización del campeonato de la Open Series con los DTM del 2016. Y nada, lo dicho, eh, felicitar a todos los participantes que nos están demostrando su valía y su.. Y un buen espectáculo nos está mostrando también. Pues eh, de momento vamos enfocando esta batalla y también la de Joseph Ray y Pau Balasá. Eh, también eh, están eh, ligeramente cerca. Rita Kazagua que parece que se está acercando eh, un poquito más. Poquito a poco, décima décima intentando ahí, va acercándose. Ahora tiene incluso doblados por delante. O sea, podría ser... Eh, eh, que le afectara a Pedro magallanes y se podría acercar Rita Kazawa en estos eh, finales, eh, en estos compases finales de la carrera. Esperemos que tengamos algo de batalla aquí, que se pueda ver algo de de batallita aquí. Es el piloto doblado, espero que no, no afecte mucho a Rey, que le pueda permitir acercarse incluso. Todavía quedan 6 minutos y bueno, y a partir de ahora ya veremos. Eh, como no haber remarcado Jesús Huerta, eh, los pilotos pasan por vos para repostar. Uh, ese eh, doblado. No, cambia, no cambian gomas, o sea que a partir de ahora quien mejor haya tratado de esas gomas lo veremos con un poco, un poco más de ventaja. Ese doblado que casi afecta a Rita Cazagua, se colaba por ese interior, eh, no, ha intentado como dejarle pasar, pero Rita Cazagua pues, eh, ha previsto otra trazada de... Ese piloto doblado. Y atención porque están pegadísimos, ¿eh? Están pegadísimos. Yo creo que Rey Takazagua va a batallar por esa primera posición en estos compases finales. En estos cinco minutos que quedan de carrera. Bueno, yo diría que a partir de ahora, como se acerque más, va a tener. Bueno, va a disponer de DRS, Rey e. incluso de rebufo. Sí, sí, sí. En cuanto está a menos de un segundo ya está empezando a alcanzar a algo de rebufo ese drs también que, que va a ayudar mucho sí bueno el, el, también la, la estrategia de rey el conservar un poquito más de neumáticos en, en el comienzo de, de la carrera le está dando sus resultados ahora y y está plantándole cara ahí a pedro magallanes que que trae detrás al campeón de la open series bueno, bueno, un campeón de Open Series que hasta ahora no ha conseguido perder ni una de las carreras <ríe> Y parece ser que hoy tampoco va a ser el día ¿eh? Está en ello, está en ello Todavía quedan 5 minutos Y bueno, cuatro minutos y pico pues Y nada, uh... mucho por disfrutar Pau a nos muestran ahí un, un slowdown para Pau Esperemos que no pierda muchas posiciones. Trae por detrás a Joseph Rey. Bueno, bueno, la batalla por esa primera posición como va a estar. Rita Kazawa que está pegadísimo ya. ¡Wow! <risa> viene. Se viene lo bueno, se viene lo bueno. Quedan eh, aproximadamente unas tres vueltas de carrera si no me equivoco. Tres incluso cuatro podrían eh, llegarse a dar. A ver qué, qué, qué sucede. A ver qué sucede aquí. Pedro es que se va defendiendo, que va intentando marcar algo de ritmo. Buah. Eh, la verdad es que las luchas sí también son muy bonitas, ¿no? El, el, cuando te sitúas detrás de un piloto a un segundo, medio segundo, va variando esa, esa diferencia. Ese, ese luchar contra reloj. Eh, con el piloto delante es precioso. Luego a partir ya del medio segundo hasta el cero, ¿no? Hasta que te ponen paralelo, bueno, tienes ahí ya es como otra batalla, ¿no? El ir tan sí. pegado a otro piloto, ¿no? Pero, pero cuando está ahí en eh, los tiempos, viendo los tiempos, cuánto le, le como en esta curva, cuánto le me saca en esta recta, cuánto. Eh, es muy bonito. Sí, la verdad, yo recuerdo con mucho cariño una batalla que vi de Fórmula 1 de aproximadamente 1978 creo que es en Dijon traer, yo, traer, soy, yo soy del 94 <risa> pero yo tengo yo tengo mucho mucho bagaje en carreras tengo mucho bagaje y, y he visto un montón de, de carreras y yo recuerdo con, uh, con especial cariño haber visto esa esa carrera Dijon Prenois de la Fórmula 1 con uh, René Arnoux y, y Gilles Villeneuve eh, y la verdad, una batalla epiquísima por esa segunda posición que tuvieron eh, esos dos pilotos. Y si no la habéis visto, yo os recomiendo verla porque realmente es un un pedazo de batalla. O sea, oh. que ya estaba viendo car carrera antes de nacer. Sí, sí, casi, casi. <ríe> Atención con Rita Cazagua, que no veas cómo está, ¿eh? Que, Queda poco ya, quedan dos vueltas aproximadamente. Y Rey Takazawa cada vez más cerca, a cuatro décimas. Uf, y ahora si sí vienen doblados, esto podría dar incluso más emoción a, a este final de carrera. Sí, bueno, Rey lo tiene ya ahí. Rey, en cuanto pueda, va a intentar el adelantamiento. Uh. Eh, no creo que sea el riesgo en exceso, pero sí, sí intentarlo. Uh, madre mía, madre mía, cómo se intentaba colar. Intentaba el dive bomb Rey Takazawa. Ha mostrado así el morro, no muy disimuladamente. <ríe> y ahora se vienen los doblados. Ahí está el adelantamiento. Le efectúa primero. Uy, uy, muy bien, muy bien. Ese doblado se ha apartado como es debido. No ha afectado en absoluto a los dos pilotos. Ahora queda otro por delante. Quedan 40 segundos de carrera, eh. Si no se acaba en claro esto. Me... ¡Ojo, ¡Oh, oh, jojo, oh, oh, oh! ¡Oh, madre mía! ¡Guau! Wow, incluso wow. Se, se salía se doblado por ahí en esa chica del sacacorchos. Wow, Buah, van dándolo todo, eh. No, ha... Una pena para el doblado. Sí. Una pena para el doblado, pero es muy difícil la maniobra de dejarse doblar y la maniobra de doblar a alguien. Muy difícil. ¡Guau, wow, Madre mía, yo. Me ha impresionado, me ha impactado mucho ese. Eh, bueno no sé si era intento de adelantamiento Yo no lo he visto muy muy claro pero sí que he visto que, que eso pues eh, me ha impactado mucho <ríe> no sé si ha intentado maniobra si ha intentado colarse si se ha pasado un poquito de frenada ahora pedro Magallas tiene algo de más de ventaja algo más eh, para respirar cuando llegamos a esta última vuelta de la carrera y tenemos otro doblado por delante eh. Sí, yo bueno, yo creo que ya ha recuperado bastante margen Pedro para terminar ya esta última vuelta sin ningún problema. Esperemos a ver que finalice. Y nada, última vuelta de, de la sexta ronda de la Open Series, última vuelta del campeonato. Y. Y esperemos que hayan disfrutado todos. Bueno, pues Pedro Magallá es que se postula como ganador de la carrera, ha de un sector. Vamos a ver. Y eh. vale. vemos también a Fernando Pedraza que se ha comido un drive-thru eh, pasando por boxes, creo que es, sí. Y bueno, una pena. Recordar, eh, mapear el botón de limitador de velocidad. Ahí está. Y, y pero Magallés que el va a cruzar por realidad. línea de meta, atención. Llegamos a recta de meta, cruzamos por línea de meta. pero Magallés que consigue a ganar a Reita Cazawa. Le consigue. Eh, quitar una ah. victoria de este campeonato por lo menos un pedro maya que ha estado muy sólido y lo felicitamos desde aquí Sí, enhorabuena para pedro y bueno un rey que lo traía despejado al culo eh, no, no se podía despistar lo más mínimo le había recortado en esta última vuelta también otra vez muchísimo tiempo y aprovechándose del, del rey sector claro. grandísima carrera la de pedro magallanes que acaba de eh, hacerse con la victoria por lo de delante de Rey Takazagua, un Rey Takazagua que no lo veíamos perder ni una de las carreras. Finalmente, la última ronda ha sido la la que le ha concedido la victoria a Pedro magallanes Ya tenemos a varios pilotos que han cruzado por línea de meta. Ahora está Roberto Gil eh, con eh, un doblado por ahí cruza por línea meta en esa sexta posición roberto gil manuel soaje en la séptima vamos a pegar el repaso antes de que se nos vaya pedro magallanes en la primera rita cazagua segundo tercero john feds cuarto tomás marchena jesli en la quinta sexto roberto gil manuel soaje en la séptima octavo Jan mullman eh, Pau Alasado noveno décimo Josep ray kevin fernández décimo primero se, décimo segundo Nuno miguel décimo tercero josé vicente décimo cuarto fabián alba décimo quinto pedro j plaza talibe diallo en diallo en esa decimosexta posición décimo séptimo pedro digo fernando pedraza y décimo octavo carlos gallardo retirados eh, josé gonzález eh, jorge hernández Aitor iglesias y eh, Rob Rob y varios más que no he conseguido... Cambullón y, y Cancho sí. ah Ahí está. <ríe> bueno. Pues eh, enseguida nos vamos a ir eh, con esas entrevistas. Eh, vamos a cambiar la... Y, eh... Un vistazo por aquí, a ver si hay alguien. Todavía no hay, de momento no hay nadie. Si, si no te importa, nos colocamos por ahí, a ver si se si, si une alguien. Y... Ah, venga, vamos. Bueno, pues eh, vamos a ver si se si nos van uniendo aquí eh, los eh, pilotos. Eh, tenemos por aquí a un tal Rey Takazawa. Rey, ¿qué tal? Hola, muy bien, tío. Buah, ¿Qué últimas vueltas? ¿No lo visteis? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, hemos estado lo pendientes tío. todo el rato eh, en esos últimos eh, casi diez minutos, quizás. Y la verdad es que ha sido muy emocionante veros. Y es que a ver, en las últimas vueltas yo sentí que tenía un poquito más de ritmo que él, pero, pero bueno, una cosa es alcanzarle, otra es adelantar aquí. Muy complicado. Sí, yo creo que ha, has destacado tú, tu... has sido un poco más inteligente al principio de la carrera, quizás no has tirado tan a fondo como John Fett y, y Pedro Magallanes y al final te, ha, te has aprovechado de eso, ¿no? Sí, sí, sí, y también en las últimas vueltas me puse en modo concentración máxima hacia adelante. <ríe> Nada, lo hemos comentado a lo largo de la carrera que parece que te habías relajado un poco, porque no ha dado esa impresión, y te estaban poniendo las pilas John Fetch y Pedro, pero, pero vamos. No, <ríe> Al sí, final sí, no. te has puesto todas no. las pilas, ¿no? Venía muy fuerte así yo soy, ¿eh? Yo mm -hmm. di, di, di todo lo que tenía. A ver, te digo que te has relajado porque has ganado el campeonato ya una ronda. <ríe> ¿no? pero... Sí. Pero es lógico. Eso sí. Bueno, bueno, me alegro que haya ganado él que iba a ser un escándalo como ganas yo todas también, ¿eh? <risa> nada, pues muy buen campeonato para todos. Eh, comentar lo que queráis. Tenemos por aquí a Kevin Fernández, a, a Roberto Gil. Sí, eso iba a comentar. Eh, buenas, Kevin. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esa carrera? Maravillosa. El 11. El 11. Eh, ha sido muy buena mi salida. Ahí apurando todo. Eh, me ha adelantado Rey, John Fess y todo el Nuno Miguel que le ha costado bastante apartarse también me, me ha costado adelantarle, pero bueno al final sí que he podido adelantarle y estoy orgulloso enhorabuena también a, a los tres primeros, que ha sido fabuloso vuestra carrera desde el principio hasta este, este final de Laguna Seca y vamos enhorabuena bueno, Felicidades Kevin por esa, por esa que, que vi, hace, décimo primera posición también. perdón, perdón Perdón, pues que, que eso, que felicidades Kevin, por esa decimoprimera posición, eh, y Frank, eh, te cedo la palabra. Nada, que Kevin ha tenido muy bien campeonato, ha estado ahí en todo, en todas las carreras y bueno, intentando mejorar en cada carrera. Yo creo que era de los pilotos que nos comentado por el chat que, que se le hace corto, ¿no? Al final a las seis rondas, nos hemos comentado también la retransmisión, hay campeonatos de 10 de 8 de 6 hemos tenido campeonatos de 4 bueno. Al final, el formato es lo de menos y intentamos que disfrute y, y ya. Lo único que aquí el Fabiana pues, me ha dado unos pequeños leves toquecitos en todas las curvas y dice: me expulsa este! <risa> <risa> Ahí sufriendo. <risa> Pero vamos, eh, muy orgulloso, muy buenos pilotos, he arriesgado. Al final, oye, pues me ha salido esta carrera bien, como las anteriores. Y vamos, estoy contentísimo con estos de TM. Esperemos que septiembre sea otra Open Series como esta, vamos. Sí, bueno, recordar a todos los pilotos y a todos los que nos estén viendo, eh, la Open Series eh, se va de vacaciones, vuelve en septiembre. Eh, los viernes los tendremos con un campeonato de en colaboración con Balas, eh, la comunidad italiana. Y nada, ya, y mantenemos la Funny Cup los miércoles ya dentro de poco anunciaremos el nuevo campeonato de la Fanny Cup el cual esperamos que sea el agrado de todos y, y nada y esperar la misma participación que estamos teniendo hasta ahora bueno va a quien entrevistamos más eh, tenemos por aquí bueno va eh, Roberto Gil que, aquí, es, Robert. que es uno de los primeros que se ha integrado al, al discord <ríe> Es que no tenía el activado, perdonad. <risa> no pasa nada. Hablando solo. Nada, de decir eso. Enhorabuena a Rey por el campeonato, igual que a Pedro por esa segunda plaza de campeonato y por este triunfo, que creo que ha ganado Pedro, ¿no? Es que no estoy está muy atento. Sí, ha ganado Pedro magallanes ha tenido una carrera espectacular, un adelantamiento brutal a Rey Takazagua, al Así. Gran Rey, por decirlo de alguna manera, ahí en la saca de Corcho. Y nada, una maniobra bastante limpia. Pero al final de la carrera Rachel ha puesto muy difícil a Pedro y ha sido espectacular. Nada, ha, sido, ha sido un campeonato espectacular, eh, eh, este coche es una pasada, es bastante complicado pero al mismo tiempo cuando empiezas un poco a controlarlo, aunque sea un poco, ya empiezas a divertirte mucho y ha es eh, un, un campeonato espectacular. Y en mi actuación, por ejemplo, en, en el caso de hoy, no sé qué me ha pasado, que no tenía ritmo, tenía más ritmo entre semana que hoy, se ve que he estado cansado de toda la semana. Y el sacacorchos me, me, me ha vuelto loco, no, no había manera de entrar al sacacorchos, he entrado asustado cada vez perdiendo tiempo porque no quería salirme, sabía que estaba ahí la trampa, pero ha sido espectacular, tuve una guerra ahí con, con eh, espérate que me acuerde, con Manuel Soaje, y ha sido espectacular, porque claro, él tenía DRS, sí. yo no tenía DRS, y, y eso también se nota, ¿eh? Estás todo el rato. muy psicológico <risa> también este circuito entre lo que tú estás diciendo de la sacacorcho, luego la curva, le comentaba yo a. Sí, sí, la curva rápida el, antes de sacacorcho. La, la, la, la curva rápida antes del sacacorcho, esa para mí es, vamos, es brutal, quebradero de cabeza. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. que es eso, es, en teoría no es complicado, pero sabes lado, que te eh, juegas, te... es eso, que te juegas toda la carrera ahí. Te sí, y toda no, la, la carrera ahí. Al lado de cada curva es chinorro. Sí, sí. <risa> Muy bien, ¿no? ha bastante, está espectacular. Me he pasado de, en grande. Okay. Enhorabuena en a vosotros por la retransmisión. Como siempre, parece que ha sido espectacular. Que ha habido mucha gente, ¿no? Mirándola. Sí, sí. sí. Eso, eso, eso. Eso. Habéis estado estupendo los de la retransmisión. He estado yo viendo mis retransmisiones cuando terminaban las carreras. Pero vamos, muchísimas gracias. A vosotros dos. Y para la siguiente. Eso pues, es. Sí. A la siguiente. No, pues muchas gracias. <ríe> eh, ¿hay alguien a quien tengamos que entrevistar más Fran? Hey, guys. Eh, no, eh, los pilotos que quieran comentar algo, tenemos por aquí a Manuel Soaje, eh, Pablo para quiero... Pedro, no, no. Can you hear me? Can you hear me guys? Yes. Well, I'm going to do this in English, okay? Okay. Spanish, not that good. Okay, I will translate. Well, It was amazing racing and uh, this championship was so great and th this was my first win here in in race room spain and i'm very very very glad about it uh ray did an amazing race as always and i had a broken suspension after the beat so it was really hard to hold him but i'm really really happy about it thank you guys for the For this, thank you guys. Uh, congrats! I want to congratulate you guys for the organization. It was amazing, another amazing championship. Thank you so much. Bueno, pues eh, Pedro Magallès que nos eh, comentaba que eh, nos agradece en primer lugar eh, los campeonatos, que ha sido su primera victoria en Race Room Spain y que está muy orgulloso de ello y que al salir de boxes tenía la suspensión rota y que le ha costado eh, una barbaridad aguantar a Rita Kazawa <laughs> atacando por detrás. Uh, Pedro, another thing, uh, we will uh, want to thank you uh, for your donation to Resume Spain, okay? Thank you very much for your collaboration. My pleasure, my pleasure, friend. It's, uh, it's amazing to be here. Uh, a lot of great guys like you, so I'm just, I, I only have to thank you all for this. I'm very happy. Okay, thank you so much. Bueno, pues eh, Roberto Gil claro. que le agradecía la donación a Pedro Magallés. y bueno, eh, nos cedo la palabra que, que tenéis que decir más cosas por lo que veo. Dile Fran. Eh, nada, bueno recordar eso. Eh, eh, tenemos abierto también el, el, las donaciones mediante PayPal, pues quien quiera donar y ya sabéis los gastos de los, servers, los gastos de a, ver, a mí personalmente no me gusta pedir dinero, pero al final esto se mantiene gracias a los pilotos que colaboran. Y, y nada, y cuando cerremos los gastos de este año, pues ya podemos pensar en premios o los gastos del año que viene o lo que sea. Pero vamos, que es voluntario y que cada uno, pues, pues si ve en conciencia que, oye, que, pues, que le gusta la labor que se hace aquí, pues si apetece participar, y Si, si, si, si participa, participa, participa, no, no pasa nada, ¿eh? que tampoco claro, tampoco claro. se va a abarcar a nadie, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, claro. creo que tenemos algún piloto más que todavía no, no ha dicho nada. Tenemos a Pau Alasá, si no me equivoco, que no ha dicho nada, y Manuel soaje Vamos con Pau Alasá primero, si no os importa. Eh, Pau, eh, tenéis que tener activado el push talk Aquí en el Discord, eh, una tecla para... Mapear una tecla para hablar, me parece que no se escucha. Y Manuel se baje lo mismo. Bueno pues, eh... en, bueno, pues eh... nada, a... sí, en opciones de sonido hay eh... hay un, uh... un ajuste que es uh... pulsar para hablar. Si... si no lo tenéis configurado hay un botón, bueno hay un botón. podéis configurar un botón el que queráis. Pero, bueno, si si nos va, pues eh, nada. Bueno chicos, pues nada, yo creo que podemos ir... A ver, ¿Se ha sí. escuchado algo? No, no se ha escuchado nada. Vale. Pues Iremos bueno, cerrando, ir... si no. Sí, podemos ir cortando ya la retransmisión. Uh -huh. Y nada, agradecer a todos los participantes, a todos los que hayáis pasado por Twitch y por YouTube, y a todos los... Los pilotos, el gran campeonato que nos habéis ofrecido y, y nada. y Ya os digo que en septiembre se retoma la Open Series. vale eh, Continuamos los viernes con el campeonato de barras que vamos a hacer a, en colaboración y, y los miércoles a FUR con la Funny Cup, que esperemos que sea de regalo de todos, eh, el, nuevo, el nuevo formato. Bueno, pues eh, chicos, eh, muchas gracias por pasar por el canal de entrevistas. es Una lástima por Manuel y Pau que no han podido... Eh, ser entrevistados eh, sentimos por ellos pero bueno eh, sí. esperemos veros por aquí más veces y podernos entrevistar más y eh, nos vemos en la próxima chicos muchas gracias por todo que pena que nos vemos Muchísimas gracias chao pues nada chicos eh, esto ha sido todo en esta open series de DTM nos vemos en septiembre con la open series y tendremos más campeonatos en este en esta sesión en este verano eh, todavía en agosto tendremos algún campeonatillo por ahí y tendremos más campeonatos por, por venir eh, un saludo a todos muchas gracias por estar viéndonos y nos vemos en la siguiente